La solución policial tiene que venir a posteriori. Primero hay que rehabilitarlo, primero hay que arreglarlo, primero hay que convertirlo en zona de paseo y de esparcimiento para la gente, porque cuando eso pasa es un elemento disuasorio para que vayan los desalmados, que van y dejan allí sus escombros. Claro que hay soluciones, claro que hay que cerrar los caminos, y claro que hay soluciones, estamos en el siglo XXI, claro que hay soluciones para que entran los bomberos y no el tráfico rodado, claro que hay soluciones, hay que ponerlas en marcha y, tomarse, y tomárselo en serio. Eh, por lo tanto, yo animo a que empecemos desde el principio. Eh, rehabilitémoslo, hagamos que la gente lo use y luego cuidémoslo, protejámoslo. Pero no vale solo con retirar los vertidos. No, no es suficiente solo con eso, porque si solo hacemos eso, a los dos días volverán a estar los caminos llenos de vertidos. Hay que hacer eso y hacer que los caminos sean patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés y que sirva para que disfrutemos todos nosotros.